Para subir los procesos a la plataforma. Va a la página web de Uniciencia. ya Cuando carga va aquí a el acceso exclusivo. Acá está la dirección. Ingresa al usuario la clave de aceptar. Cuando el proceso es por primera vez y no le ha hecho ninguna modificación, vamos aquí a procesos juzgados y citaciones y le dan buscar cuando ya le dan buscar nos aparece si sí, el proceso cuando es por primera vez y no se le ha hecho ninguna modificación solamente con el número se le dan la flecha roja y acá se empiezan a ingresar los datos. Nombre representado, segundo nombre. Si es víctima se le pone víctima antes. Víctima, víctima, dos punticos y el nombre. Por ejemplo, el juzgado el tipo de identificación, cédula de ciudadanía, número de identificación y la descripción. Ahí en la descripción nomás sería ejemplo si es asistencia asistencia alimentaria, inasistencia alimentaria, si es hurto, hurto, lo que sea. Y le da a completar, cargar. Ya cuando se le da a completar, se puede ir y buscar el proceso. de la siguiente manera se va a procesos acá en procesos acá ya se le da a buscar y ahí nos van a aparecer ya por el nombre del representado, el responsable, el tipo de caso, el estado y la fecha de la última grabación o modificación Para subir las actas de las audiencias y citaciones se le da acá en crear blog. En crear, luego acá en crear nuevo blog. Acá se le coloca, si es una citación, una citación. Si es una modificación, en el caso para las actas de la audiencia es constancia de, cita, constancia de audiencias, es modificación general. Se selecciona... Para el caso de las actas de, actas de audiencias, de constancias de audiencias, se le da modificación general. Se selecciona el archivo. este caso es la acta de formulación de imputación. Se le da cuando ya se selecciona en importar y luego de que cargue, digamos que está cargado, se le coloca el motivo, eh, acta, formulación, formulación. Inputación. acta de formulación de imputación y se le da actualizar para los procesos penales se inicia con el acta de formulación de imputación luego el escrito de acusación que va a el acta, de script, el, acta de acusación, que, el acta de la audiencia de acusación que va a acompañar el escrito de acusación. Los elementos materiales probatorios, todos en un solo archivo. El acta de la audiencia preparatoria. El acta de, luego el acta de la audiencia de juicio oral, las audiencias de juicio oral que hayan. Y por último, las actas de incidente de reparación.